Hola Timbraco, bienvenido a otro tutorial en mi canal de YouTube. Hoy te voy a enseñar algunos pasos básicos de Shopping. Te recomiendo que busques unos zapatos cómodos y ropa cómoda y los hagas conmigo. Ah, y si no te has suscrito a mi canal, recuerda suscribirte, es gratis. Antes de comenzar este tutorial, vamos a calentar un poquito, ¿sí? Sobre todo los pies, porque vamos a trabajarlos bastante. Es importante que trabajes una pierna y la otra Es decir, el lado derecho y el lado izquierdo ¿Ok? Calentamos un poco Calentamos un poco ¿Sí? Perfecto Vamos a darle un poquito de luz A estos ejercicios Ok, vamos con el primer paso básico Uno de los más importantes Nos vamos a colocar de perfil, vamos a apoyar una pierna al frente, luego subimos la otra y esta se desliza hacia atrás, de esta manera, Hap. luego cuando baja la otra pierna, desliza la de atrás, Hap. y luego sube y desliza cuando baja, Hap. sube, Hap. desliza cuando baja, esto sería así, dos, tres, ¿Sí? Hap. repito, Voy al otro lado. Suben una pierna. Cuando suben la pierna, la otra, la de base, se desliza hacia atrás. Haciendo, swap, y luego baja. Sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Y nunca paran de deslizar las dos piernas. Desliza, desliza. Desliza, desliza. Cada pierna desliza dos veces. Ha, dos, ha, dos. ¿Sí? ok se vería así de frente ¿Cuál? Súper sencillo, sencillo, todo está en la mente, si tú dices, hoy oh, está difícil, no puedo, no vas a poder, pero si dices, si sí puedo, está fácil, rapidito lo vas a agarrar. Ok, vamos con el siguiente. En este ejercicio es muy importante que tengas en consideración el talón de uno de tus pies y el metatarso, es decir, la pum, vas a apoyar un talón y vas a tener el otro peso en el metatarso, es esto. Esto, esto. Wop, wop, wop. Vamos para que lo vean de lado. Esto sería talón y punta. Entonces, una flexiona y la otra estira. Y hacen un, dos. Un, dos. Un, dos. Perfecto. ¿Para qué es este ejercicio? Para que puedan realizar este desplazamiento. Lo pueden hacer... De diferentes maneras. Pero vamos con el básico. Esto es. Talón, punta, abren. Ambos pies van a abrir. Cierran, paralelo, abren. Cierran, pueden meter un poco las rodillas para abrir. Y van desplazándose a los lados. Desplazan, desplazan, desplazan. Y cada vez van aumentando. La velocidad Si lo quieren ver de lado sería algo así Pueden hacer doble doble sencillo, doble doble sencillo Por ejemplo Otro paso es shuffling Es más o menos el mismo principio punta talón Pero nos vamos a desplazar un poco más y la pierna que no está apoyada va a patear, patear, patear. Por ejemplo, esta pierna va a ser talón, punta, talón, punta, talón. Y esta va a ser 1, 2, 3, 4. Hacia allá, 1, 2, 3, 4. Hacia allá, ja, ja, ja. Y, un, 2, 3, 4, otra vez, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, un poquito más rápido, si no lo tienes retrocede un poquito y vuelve a practicarlo, sé que puede costar al principio un poco, pero es bueno que lo practiques varias veces. Este, vamos a mantener el peso todo el tiempo en la punta de los pies. Aquí. Aquí, al frente. ¿Qué van a hacer? Una pierna por delante y van a cerrar. Talón entra, talón entra. Los talones se encuentran y hacen un, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Dos, uno, dos. Miren cómo se ve de frente. Esto sería. ¿Pueden hacerlo? Doble también. Doble, doble. Todos los pasos que le enseñe pueden perfectamente mezclarlos. Recordemos.